Yo les digo que, por favor, que nos ayuden, que ya no podamos estar en este lodo, esto no está enfermando. Cuando llueve mucho, aquí no se puede salir, ni siquiera hay colmado. Ha hecho la Le hagamos un llamado, que por favor, que nos ayuden, porque esto está demasiado asqueroso, no podamos salir ni siquiera hay coimado ni los niños podamos sacarlo a la escuela, a la sala de tareas. Bueno, yo le puedo decir que no den una ayuda, porque aquí eh, eh, eh, viviendo entre, entre el lodo y cuando llueve, ve esos tubos cuando se, se baratan ahí, te sacó para acá, tengo yo con Jaime zanjas que ni que sea cocombre que, que le tiren a ese callejón, porque eh, como no podamos ni caminar, ni los niños podemos sacar para afuera. Eso va como casi, para tres o cuatro años va eso aquí así. Yo, tengo, yo ahí tengo yo cuatro años viviendo solo ahí. Ahora, ahora fue que hicieron esa buena iniciación para allá, que están haciendo, que hay un caserío para allá que esto, esto era con cine y con y no le han hecho nada. No es el único llamado que yo les pido es que nos, nos den una ayuda porque eh, aquí no podamos salir si no es con el lodo. Para uno salir, eh, cambiarse de ropa tiene que ser confunda para poder salir a la calle. Que nos den una, una ayuda, ni que se haga hasta compra que no le tiren para uno poder salir. Expresan estar cansado de esta situación, por lo que le hacen un llamado a las autoridades a que vengan en su auxilio. Para NTN, tu noticiero regional, Jenny Francisco.